Ya, pero hijo, ¿tiene lleno de dinosaurios ahí? Pero esos dinosaurios no me sirven porque son muy grandes. Necesito que me compres uno nuevo, uno de estos igualito, igualito, pero que se pare. Pero si no podemos salir, estamos en cuarentena, mi amor. No sé, pues saca ah, un permiso. Pero hijo, por favor, ¿cómo? Por sabes? favor, mamá, ustedes nunca me entienden, no hacen nada, no me compran nada de lo que quiero. Ni siquiera me dan comida, ¿saben qué me voy a ir de esta casa? Ay, Pablito, ¿sabes qué es mejor? Mejor que te leas el libro que tienes para el lenguaje. ¿Mm? Sí, el Lazarillo de Tormes. Estás bastante atrasado con eso. Toma. Y deja de alegar por cosas que nada que ver, ¿ya? El Lazarillo de Tormes. El nombre verdadero era Lázaro. Y le decían de Tormes porque nació cerca del río Tormes, en España. ¡Oh! ¡España! ¡Qué lejos! con su madre, solo con ella, porque tiempo después, su papá fue preso por queso. Lo acusaron de ladrón. ¡Oh! ¡Uy! Se casó con otro hombre, con el cual tuvo otro hijo, el hermano de Lazarillo. ¡Un hermano! ¡No me gustaría tener un hermano! La mamá no se pudo hacer más cargo de él. Por lo tanto, lo entregó con su primer amo, el Ciego. ¿La entregó con un amo? ¿Con otra persona? ¡Pobrecito! Este amo era un señor muy avaro, que no le daba comida a Lázaro. Además, lo trataba mal. Si bien le enseñaba de las vicisitudes de la vida, era muy malo con él. Pues, pues, no le daba comida, por lo que Lázaro tuvo que rebuscárselas para poder comer. Y le comenzó a robar, cosa que él jamás había hecho. Lo hizo convertirse en un ladrón Cuando lo pillaba, el ciego le daba azotes Contra el piso y los dientes en la cara Le pegaba en todos lados ¡Oh! Pero cómo es posible que le peguen a un niño A un niño que no tiene mamá ¡Oh! Ouch. Oh. Llegué a Maqueda Un clérigo me preguntó si sabía ayudar en misa ¿Mintiendo? Dijo que sí, <ríe> Lazarillo Pero este clérigo era muy avaro y el Lázaro le tuvo que robar la llave donde tenía el baúl de la comida. Cuando lo pillaron le dieron un palazo en la cabeza y ¡pum! salió volando la llave. Cuando se recuperó, el Lazarillo salió de ahí. Lázaro conoce al escudero. Por fin, era todo lo que necesitaba. Su nuevo amo tenía techo. Le iba a dar ropa, le iba a dar monedas, le iba a dar comida, le iba a dar todo. Por fin conoce a lo que necesitaba. Estaba tan feliz hasta que se dio cuenta que era todo mentira. El escudero lo había engañado. Le traspasó todas sus deudas. Cuando llegó a su casa, nada era como le había dicho. Oh. Lázaro se quedó otra vez sin amo. Hasta que conoció al capellán, su próximo amo. Fue el primero que le proporcionó un asno y dos baldes para poder trabajar. Así llevó agua hasta que dos años después se pudo comprar su primera ropa usada. Le fue bien aquí. Finalmente. Se consigue el oficio de pregonero de Toledo. Es aquí donde conoce a la mujer de su vida y después de tantas penumbras logra ser feliz. El Nazarillo de Tormes. Nunca pensé que un libro tan antiguo me iba a entregar una una enseñanza tan nueva. Si bien este libro fue escrito en el año 1500. Hace 500 años atrás, todavía hay niños en este mundo que no tienen papá, que no tienen mamá, que no tienen cuidadores, que tienen que estar a cargo de nadie en las calles pasando frío. Y yo que tengo un techo, que tengo a mi mamá, que me da comida, que me da juguetes, que me da educación, que me da salud. Que me cuida cuando me resfrío, Aún así soy exigente con ella Y hoy día le grité ¡Qué injusto fui! ¡Qué mal agradecido fui! Prometo que nunca más Le voy a exigir tanto a mi mamá Lo prometo Como que me llamo Pablo Lázaro ¿Mamá? Sí, hijito, ¿puedo pasar? ¡Pasa! Mamá Toma ¿Para mí? Sí, te traje algo para comer Oh, ¡Qué rico! Sí. Gracias. De nada, Pablo. Cuidado, cuidado que está caliente. Ah. Ah, si sí está caliente. Si te dije, pues... Ya, me voy. Mamá, espérate. que te vayas. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que te quería pedir perdón porque te grité en la mañana, te falté el respeto y además que, que tú siempre me das todo lo que yo pido. ¡Y me comporté como un niño malcriado! De verdad es que no necesito otro dinosaurio. Tengo todo lo que un niño podría querer. Una mamá que me ama, que se preocupa de mí. Tengo una casa hermosa. Perdona, mi mamá. Nunca más me voy a portar así. Desde ahora adelante voy a ser un buen hijo. ¡Te lo juro! Gracias por todo lo que me das. Por este rico pancito. Y por todo, ¿me perdonas? Está bien, pandita, te perdono. Todos podemos cometer errores. Lo bueno es que te diste cuenta. Te amo. Hmm, ven, yo también te amo. Pablito descubre el lazarillo de Tormes. El lazarillo de Tormes. El lazarillo de Tormes.